¿Qué? ¿Se acuerda de mí? ¡Ahora somos amigas! Mirar que monas Ari y Martina durmiendo juntas Y Adrián jugando a la Nintendo Martina, buenos días, ¿Sí? buenos días. ¿Cómo Pues no lo sé, habéis dormido las dos juntas No, eh, yo estaba con Spicy. Estabais durmiendo las dos juntas, así que despiértala bueno. Ari, despierta. Ari Ari, Ari, Ari, despierta. ¿Qué te pasa? Ari, Ari solo te estaba levantando Spice y no te ha hecho nada malo. Ari, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de Martina? No. ¿Cómo que no? Ari, soy yo. Martina. ¡Ari! ¡Que soy yo! Vale, vale, Martina. ¿Qué te pasa? Somos así? amigas. ¿Por qué te pones así? No me acuerdo de ti. Me das muy mala vibra. Si sí, éramos súper amigas. A ver, tuvimos nuestros choques, pero éramos súper amigas. No me acuerdo de ti, ¿eh? Que sí, Ari, que cuando en verano, yo qué sé, nos pelábamos con Sergi y tal y también, eh, cuando yo qué sé, Arta volvió de la guerra y también cuando, cuando jugábamos a escondites, cuando pasó lo de los zombies y toda esa movida. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Sí, Ari, que, no, que, que yo no me convertí no, en zombie también. A ti te poseí y luego pasó movidas del calvo, de la caseta... ¡El calvo! Ari, Ari, Ari, Ari, ¿qué le pasa? ¿Qué he hecho mal? Martina, ¿qué haces? Que no se acuerda de absolutamente nadie. No se acuerda ni de ti. De ayer se acuerda de bueno, ti de nadie. Yo intento que nos llevemos bien, pero si la tía no colabora. Martina, es que las has cagado. Ari, Ari, cálmate, ¿Pero cálmate. ¿Quién cálmate, es la cálmate, chica? Cálmate. Díme, ¿quién es vale, esa escúchame, escúchame. Esa chica. Um, has pasado muchísimas, pero que muchísimas, muchísimas cosas con esa chica. Pero me transmite muy mala vibra. Si he pasado tantas cosas, o sea, serán malas. Porque me transmite como si como si hubiera pasado algo muy malo con ella. Como, o no sea, sé, que, no sé. No, ¿tú estás sintiendo como que ella es mala persona? Sí Como si me hubiera hecho mucho daño Pero ¿cómo se llama? Uh, ¿Cómo a ver Ari, llama? esa chica se llama Martina Y esa chica, por desgracia, es mi hermana no. Sí, es decir que vive aquí con nosotros no. Sí ¿Y por qué siento eso yo? Porque, a ver, sí que es verdad que yo, si es tu hermana, no quiero sentirme así Pero es que me, me transmite algo Pues bueno, Ari, porque básicamente Antes erais súper mega ultra amigas Pero después pasaron muchas cosas que os hicieron separarse Y, bueno, hace dos semanas, literalmente, os odiabais entre las dos Es que siento como si tuviera el corazón de piedra en negro La Literalmente O sea, que tú me estás diciendo que ves que Martina es mala persona Muy mala Y recordaros que esperamos absolutamente a todos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 es que Martina y Ari no se llevaban bien. Pero es que la cosa es que yo quiero que se lleve bien. Yo quiero que ellas vuelvan a ser mejores amigas. Porque es que literalmente el ambiente en casa es una maldita basura si ellas se llevan mal. Todo el día peleándose, chillándose, molestando. Y a mí como comprendréis no me apetece eso. Por lo cual tengo que encontrar alguna manera para que vuelvan a ser mejores amigas como antes Va a ser una misión complicada Pero como siempre digo yo No imposible Suscríbete acá que es totalmente gratis Dale un pedazo de like No a hará suscribirte absolutamente todos los días Y hasta luego, por lo la primera línea descripción no Ir a comprar un super mega ultra rápido Porque se agotan rapidísimo Que no os cuesta absolutamente nada Y vuestros padres 100% no lo van a comprar Así que creo que acabo de tener una pequeñita idea ya, Martina, pero es que, es que ella no se acuerda de ti, ¿sabes? Claro, como de ti si te acuerdas, a ti te da igual A mí no me da igual, Martina, es que yo quiero que os llevéis bien, soy la primera persona que quiero que os llevéis bien Pero es que ella, si no se acuerda de ti, ¿yo qué hago? Pues hablaré de mí, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué intenciones tienes, Martina? Pues ser su amiga ¿Tú quieres volver a ser su amiga, sí o no? Sí ¿Pero su amiga o su mejor amiga? A ver, primero su amiga y luego si instalará con... Es su mejor amiga bro. Vale, pues Martina, cálmate Y yo voy a intentarlo Absolutamente todo Porque, ¿vale, Martina? Tú confía en mí Que Arta siempre consigue <ríe> las cosas Necesito que Ari y Martina Vuelvan a ser mejores amigas Es que todos vosotros, squad, Queréis que Ari y Martina Vuelvan a ser amigas Y yo también quiero Y si estás de acuerdo conmigo Dale like y suscríbete al canal Que es gratis Que vamos al rumbo Hasta los 4 millones Es que todos queréis a Ari Así reaccionaron los chicos Ayer cuando se enteraron De que Ari volvió a tener memoria Y volvió a acordarse de todo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me tengo que callar? Escúchame, becario ahora mismo está... ¿Me callo? Ahora mismo, vamos a irnos justamente detrás y vamos a ver cómo reacciona ¿Pero por qué? Porque sí 3, 2, 1... ¡Becario! ¡Ari! Marta, ¿qué está pasando aquí? Se ha recuperado la memoria ¿La ha recuperado? La ha recuperado, a ver, 100% Como con la Guille, hermano, lo he conseguido. Aria ha recuperado la maldita memoria. La ¿Sabes quién soy? ¿Sabes guille? quién soy? ¿Cómo ¿No sabes ¿Qué que me llamo Guille? guille? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has conseguido recuperar la memoria? Efectivamente, hermano, lo hice. Así que vamos con mi plan. El plan es el siguiente: alto! Estamos alto, eh, Adrián, estamos ¿Tienes? muy alto. Puede coger. A ver, y nadie nos puede coger, obviamente. Si yo ahora mismo te cojo y pues te hago, Adrián, ¡Es un solo Adrián, por favor. Y te tiro justamente por ahí. Pues la verdad es que creo que nos podemos reventar la maldita cabeza, ¿no? En plan, como si hago. Y de la cabeza Pero el caso es que Adrián Vas a ser un maldito crack nuestro maldito plan fulminador Contra Ari y contra Martina Y es que ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Que me revienta la maldita cabeza Y es que la cosa es que voy a juntar tanto a Ari Y tanto a Martina justamente aquí Igual que hice ayer con Sergi Pero ahora la cosa es que hemos decorado Aunque sea un pelín el vestido Y es harta Estas suaderas son nuevas Este diseño es nuevo Efectivamente Y es que hoy a partir eh, No es este ya lo teníamos, saldría el del Max Pero acaba de salir el de Max Abrazo totalmente disponible en la web Solamente van a ver mil unidades y van a volar También lo no tenemos en color rojo, azul Negro, <risa> Así que no tenéis todo absolutamente en la primera línea de la descripción Ir corriendo porque es que se van a agotar en nada Pues bueno, ya tenemos a las dos justamente aquí Vamos a ver cómo reaccionan una a la otra Si Martina la puede convencer para que vuelva a ser su amiga Esperemos que sí Así que chicas, 3, 2, 1 Podéis abrir los ojos y otra vez te asustas Ari. Que Ari Ahora mismo estarás un poco asustada Pero básicamente ella es Martina Es mi hermana y lleva viviendo con nosotros Prácticamente cerca de un año y medio Por lo cual Ari vais a convivir Durante el resto de años eh, Millones y trillones de siglos Justamente aquí Así que no tenéis otra que simplemente Estaros conociendo aquí ¿Sí? Por favor, Pabila Y no te asustes al ver mi cara que no soy el monstruo pues bueno, os voy a dejar solas para no, que... No, ab... no. Ari, os tengo que dejar solas, ¿vale? Para que estéis hablando de cosas, yo que sé, de chicas y ya pues... Yo qué sé, pero yo me voy aquí. Yo lo siento, Ari, pero es lo que hay, ¿vale? No, yo lo siento, no, no, pero lo tú que tienes hay. que estar Te con habla, habla con Martina. No, no, no, habla con Martina. Hazme caso, por favor. Habla con Martina y ya está. Y es que mientras que he dejado a Ari y a Martina a en la otra habitación, eh, A ver si se hace a la amiga de una maldita vez Adrián, ¿sabes lo que vamos a montar en esta habitación super gigante? No, no sabemos cómo vamos a montar No No vamos a montar Ah, no me pegues, maldito niño Porque si no te pegaré yo también, Adrián. El caso es que aquí vamos a montar La habitación gaming que teníamos en la otra casa Es decir, justamente por aquí a haber los ordenadores ¿Vale? Y es armario después. Pues, va a haber pequeñitas sorpresas ¿A ti, Sergio? ¿Tú van a haber sorpresitas? No ¿Cómo que no? Hernia, ¿cómo no va a haber sorpresas? Si nosotros siempre sorprendemos ¿Y qué tiene que hacer la gente, ahorita? Tiene que... Sí. Efectivamente, suscribirse Y darle un like, porque siempre Siempre, siempre, siempre, siempre Hay vlogs super mega diario, Adrián ¿Puedes dejar de pegarme, Dios? ¿Puedes dejar de y abrazarme? Como como soy tu padre Yo soy tu padre No le pegues a tu padre Justamente por aquí tenemos lo que viene a en la calle Mirar a un montón de gente justamente ahí abajo Y justamente por aquí tenemos El salón, ¿vale? Que es básicamente Pues donde estamos siempre, donde estaba Ari y Martina, así que Adrián, quédate aquí Un segundito, que las niñas están justo ahí Y necesito darles una pequeña lección A ver, Ari, yo soy tu amiga ¿Y por qué me transmites malas vibras? A ver, es normal, acabas de resucitar o alguna cosa rara Pero has visto a Satanás o cosas así Tú me estás vacilando, ¿verdad? Que no te lo prometo, que no, Ari, no te enfades, porfa Intento... estar estás No me río, es que yo me río por todo ¿No te acuerdas? Es que yo tengo muy facilidad para reírme Así que, por favor, no te lo tomes en serio Y vamos a ser amigas no me pongas esa cara, que pareces un Playmobil, estás así petrificada. Anda, que estuvo riéndote de... Me has visto yo nunca he perdido la memoria, la verdad, no sé para qué lo decís, porque... Ah, vale, no has perdido la memoria, vale, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? No sé. ¿Cómo me llamo? Creo que Martina. ¿no? Vale, yo soy la hermana de tu padre. Muy bien. Y tú y yo éramos mejores amigas, pero nos peleamos por un chico. ¿Sabes quién es Sergi? Sí, ayer tuve una cita con él. Bueno, me da igual. ¡Ah! Ah, vale Tú eres la más que me había dicho Ah Puf Y han dicho que en mi pasada vida Porque se supone que me he muerto No sé de dónde habéis sacado eso, pero bueno Se supone que me puso los cuernos contigo Bueno, sí, ¿no? cosas que pasan, pero no Ah, pasan entonces estás ah, Sí, sí Ya se arregló. Por eso me gastan malas vibras, verdad bueno, que sí, que vamos a dejar de pelearnos eh, chicas, eh, como ahora mismo no os pongáis a hacer cosas de amigas Vais a tener un serio problema, ¿vale? Yo oficialmente os amenazo de que si ahora mismo no os ponéis a hacer cosas de amigas Esa vara va a traspasar el cojín y esta barra pues le va a dar en la maldita cabeza Pero bueno, eh, Martina para, para, para. Así que chicas, cuidadito conmigo Porque vengo, tengo otro maldito cargador vale, vale. Y cualquier vara va a ser reventada contra vuestra cabeza Así que poneros a hacer cosas de amigas Para que hoy al menos os conozcáis de una maldita vez Vale, vale, vale ¿Tengo la ropa? Me encanta la ropa, mira que guay Yeah. <laughs> hay muchos más colores que cuando estábamos en la otra máximo, que es cuando yo me acuerdo, pero bueno no pasa nada. Hay algunas que tienen capucha y algunas que no, depende de cómo las queráis pedir, sí, con capucha sí. los diseños son súper chulos, tienen mucha mejor calidad y llevan doble plastificación para que no se borre nunca. Hay, hay varias tallas, pero hay desde talla 11-12 hasta la XL, si no me equivoco, ir a mirarlo y... Así que es tanto para niños como adultos. Exacto. También deciros que, bueno, que ir corriendo porque seguramente se acaben y ya están la agotadas, y vais a clicarle y no tendrán, así que tendréis que esperarlos como hay unos locos para darle, porque porque si no se van a acabar, porque esto tú esperas y, y se acaba al principio. Que sí, Ari, que se pueden agotar es como Era Y la verdad es que son chulísimas, hay muchos ¡Eh! colores. Y Importantes, Martina. Importantes y tú, Ari, también. ¿Os han gustado las sudaderas, sí o no? Son sí. chulísimas. ¿Y dónde se pueden encontrar? En la tabla.com. No, maldita niñata. Maldita niñata, es mi maldito arma. ¡Me mato! ¡Me mato! No tiene balas. No tiene balas. No tiene balas. Las sudaderas también. Sí, Martina, pues, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¡Mierda! Ya ha perdido. Baja el arma. <risa> corre, corre, corre quieta, quieta. Ah, quieta, quieta, quieta. El caso es que, chicas, bueno, sobre todo tú, Ari, ¿te acuerdas de algo ya o no? No, pero es mejor persona de lo que me esperaba, la verdad. Martina, ¿has escuchado? ¿Qué? Dice que eres mejor persona de lo que te de lo que se esperaba. Ay, hombre, yo siempre. Sal y levántate. Al igual. Levántese, señora. Ay. Levántese, Ariancita venga para acá. Vale, pero por otro lado. Ponte aquí el caso, chicas, ¿ahora cómo os lleváis? ¡Bien! ¿Has visto algún cambio para mejor, Martina? Sí Pero tú, Ari, sigues sin acordarte de nada, ¿no? No, no me acuerdo, pero me cae bien ¡Ojo, pero no se acuerda de mí! Creo que la única cosa que puedo hacer para que se acuerden es la siguiente Vale, tengo una pregunta ¿Tú te acuerdas de lo que es TikTok? Mm. ¿Cómo que nos da lo que es TikTok? El caso es que cuando tú y Martina eras muy amigas Hacíamos muchos TikToks juntos ¿A o sea que sí, Martina, o sea, hacíamos un montón de, de corios. Básicamente es de bailar Y nosotros, ¡Ah! eh, sí, esa aplicación que es de bailar Y nosotros tenemos una canción que es Vive al máximo, sí. yo te lo dije Vive al máximo, sí. ¿te acuerdas de la coreografía? Sí Bien, bien, bien, eso es un muy, muy, muy buen paso Para que Ari se acuerde de Martina Pues entonces lo que vamos a hacer es que os voy a dejar aquí Bailando el TikTok vosotras dos solas, ¿vale? Para que al menos te acuerdes de algo, ¿vale, Ari? Sí Vive al máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa ¿Qué? Tú, tú eres la hermana de Ar que yo me acuerdo de ti ¿Te acuerdas de mí? ¡No! ¿En serio te acuerdas de mí? Que sí, sí, sí, sí, que sí, que sí ¿Que sí, sí, que sí, sí? ¿Te acuerdas de mí? Sí Que se acuerda de mí, Arte, se acuerda sí. de mí? Ya, ya, ya, mí? sí que me acaba de dar cuenta Que o se sea, Ari... acuerda de mí Ahora Creo que acabo de dar con la clave para que recuerde a personas Lo único que tengo que hacer es coger Y ponerle a hacer cosas que ella antes hacía Así que Martina y Arizona, amigos! amigas Por fin O oh, eso creo